Monkey Island, las primeras dos entregas. Reflexiones En el video anterior recorrimos la punta del iceberg, rascamos la superficie de lo que parece nos cuentan los juegos y algunas perlitas extras que nos ha otorgado su fandom. Mientras más nos adentramos en el universo de Monkey Island, al menos lo que respecta a las primeras dos entregas con Gilbert a la cabeza, más sentimos en lo profundo del corazón que la magia de estos juegos no radica solo en su humor o en cómo cuentan las andanzas de Guybrush, los puzzles, etc. La clave que sentimos, pero se nos escapa, que está fuertemente ligada a cada acontecimiento de la historia, a cada enriquecedor personaje con quien nos topamos, es la posibilidad de empatizar y, como toda gran historia que se precie de ello, lograr el ansiado efecto catártico. Entonces, Viene a cuento preguntarse realmente por qué ocurre esto. Si lamos más fino, como venía diciendo, la historia de Monkey Island crece y nos enmarca en un universo que nos permite construir paralelismos con nuestra propia vida y desarrollar los procesos que debemos tener para poder lidiar con nuestra realidad. Monkey Island entonces se trata de eso, de transitar los obstáculos de la vida, de cómo el medio es hostil y de difícil comprensión, y fomentar la aplicación de la propia lógica en combinación con los preconceptos que cada escenario nos presenta y de formas creativas superar el atolladero de ser una persona con ideales deseosa de aventura más allá de los cánones establecidos y la persecución de los sueños que no puedes contar este viaje no está completo sin hacerte pensar acerca de los momentos traumáticos de tu vida tu relación con los vínculos familiares y luego con el resto de la sociedad. Asimismo nos pone en jaque sobre cómo la codificación social y los mambos dificultan que las relaciones se den de forma más sana y natural. Por otro lado nos advierte que no podemos ni debemos ser personajes del todo egoístas y creídos y que para todo debe haber un equilibrio. Para rematarla tenemos a Lane Marley, uno de los personajes femeninos más increíbles dentro de todo el universo gamer. Y no solo ella. Carla, la sormasta, la sacerdotisa vudú, Kate Kaipzai, son personajes positivamente ejemplares y que ponen en tela de juicio el machismo social en diferentes grados, como por ejemplo, Elaine marcando que las mujeres no son camiselas en apuros, Carla luchando con la presunción del sexo débil y los viejos verdes, la sacerdotisa como voz autorizada, y Kate lidiando con Guybrush que intenta levantársela. En síntesis, Monkey Island es una obra que da pie a verla, jugarla, analizarla, bueno tal vez sobre analizarla también, pero siempre desde diferentes puntos, atravesando todas sus camas En la siguiente entrega sobre esta franquicia recopilaremos algunas teorías sobre los secretos que esconde mientras esperamos que Disney le devuelva los derechos a Ron Gilbert para que pueda hacer su tercera entrega, tal vez develando o plantando más misterios.